Que mira, Bobo. Anda, anda pa allá, bobo. Anda pa allá. Estas palabras de Leo Messi ya tienen respuesta del jugador holandés al que iban dirigidas. A que no me gusta que, que se hable antes de los partidos. Y es que el delantero de Países Bajos no se ha mordido la lengua con la pulga. El fútbol yo siempre respeto a todo el mundo, pero pero me gusta que que me respeten también. Una vez finalizado el encuentro. Con las pulsaciones a mil por una definición infartante desde los 12 pasos, los jugadores argentinos se desahogaron en un festejo efusivo que incluyó varias chicanas a los jugadores contrarios, acusados de querer amedrentar a quienes iban a ejecutar los penales. En el caso de Lionel Messi, su pique estuvo con el técnico Luis Vangal, a quien le dedicó el festejo del gol y luego, en diálogo con el periodista Gastón Edul, trató de bobo a Beckhorst el cual intercambió algunas palabras con los allegados argentinos en la zona de vestuarios. Tras los cruces de palabras, el alto atacante neerlandés que ingresó en el complemento y marcó los dos goles de su equipo, habló con Tey Sports sobre lo sucedido y dio su versión, lo dijo así, «Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado». Y no quiso hablar conmigo, mi español no es bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepcionó, fue realmente decepcionante. Pero Leo Messi no solo es protagonista por esta controversia, sino que los números que está teniendo en el Mundial. Son auténticamente demoledores, es la figura y referente de este mundial, sus números son estratosféricos y va camino de disputarse con Kylian Mbappé, el título de mejor jugador de la Copa del Mundo. Aunque su gran sueño es levantar el título el 18 de diciembre, a sus 35 años Messi ha registrado su récord de goles con albiceleste, en este 2022 suma 15 tantos, superando los 12 que logró en 2012 cuando tenía 25 años. Algo increíble con una carrera tan larga e intensa como la del crack de Rosario en el Mundial. Messi ya lleva cuatro tantos y lucha con Mbappé por ser el máximo artillero de la Copa Mundial. El atacante galo lleva cinco goles y restan a ambos dos partidos por delante. En cuanto a la influencia en la definición, la estrella del blues ha participado en 7 goles, con 5 tantos y 2 asistencias, mientras que le ha influido en 6, 4 goles y 2 asistencias. En el capítulo de los pases de gol, Messi y Mbappé están a uno de igualar a los líderes de la competición que son Antoine Griezmann, Jordi Alba, Harry Kane y Bruno Fernández, que llevan tres cada uno. Messi es el máximo goleador del combinado argentino desde hace tiempo con 95 goles y puede convertirse en el jugador con más partidos disputados en una fase final del Mundial. El alemán Lothar Matthaus disputó 25 partidos y Messi ha jugado ya 24. Al crack de Rosario le quedan dos partidos por delante, la semifinal frente a Croacia y la final o el tercer y cuarto puesto. Si sí, como es lógico participa en ambos, Leo llegaría hasta los 26 encuentros en las 5 fases finales de la Copa del Mundo en las que ha participado.